Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este vídeo. Os vamos a dar unos consejillos de cómo prevenir eh, o mitigar los daños en caso de que os roben el smartphone. ¿A ti, Nacho, nunca te ha pasado que te han robado el smartphone? Pues chivas, sí. Que iban una vez. Me robaron el móvil en un concierto y lo pasé fatal, verdaderamente pues sí estos cuatro consejillos no van a evitar que te lo roben pero sí que van a reducir los daños en caso de que eso pase bueno el primero de ellos apuntar el email del teléfono móvil cuando tú compras el teléfono móvil en la caja del smartphone aparece siempre el email es un código identificativo que lo puedes anotar pues si quieres luego llamar y bloquearlo a través de la compañía de teléfonos pues apunta el email para que te lo puedan bloquear muy importante vale en segundo lugar me gustaría hablar de las copias de seguridad son importantísimas porque protegen tus datos lo más importante que tienes guardado en tu teléfono móvil tu tú tu información privada. Eh, herramientas para utilizar. Google ofrece una gran cantidad de herramientas, entre ellas Google Fotos, Google Drive, todo eso allá de almacenamiento en la nube. También puedes usar algunas de pago o otras que te ofrezcan por pues, diferentes sistemas operativos como el Club para iPhones. Y bueno, tercer consejo, algo que seguro que ya utilizáis, pero que hay que tener en mente, es tener un patrón de desbloqueo en el móvil. Ahora ya hay muchos smartphones que incluyen el lector de huella dactilar, empezaron los iphones, luego los Samsung. Ahora ya cualquier marca prácticamente te incluye el lector de huella dactilar. Si no dispones de este lector, pon un patrón de desbloqueo, un patrón numérico, un patrón de un dibujo. Algo que simplemente le dificulte al que todavía lo haya robado el poder acceder al teléfono. Y si ya lo has perdido. no puedes utilizar alguna aplicación de localización de tu, de, de tu smartphone, como son Cerberus, SigDroid o PhoneLocator. Eh, la mayoría son de pago, pero esta última pues, te permite una versión gratis. Y nada, y nada simplemente, de... no olvidéis, no olvidéis, muy importante denunciar. Tenemos que denunciar que se bloqueen los teléfonos móviles. Si denunciamos y los móviles empiezan a bloquear, la gente dejará de robarlos. Esto es así. Si no tienen utilidad, la gente los va a dejar de robar. Exacto. Así bueno, que nada, que venga. la suerte os acompañe. Hasta luego.